El amor ha llegado. Te llevaré la luna montada en un carrito de los que hay que empujar a pie. Te llevaré mi corazón en un barquillo de papel. Sentirás que he navegado cuando el alba despierte a tu lado. Y al escuchar la puerta sabrás que fueron las luciérnagas para decir. Levántate, que el amor a tu cama ha llegado.